Bendito seas, Dios Todopoderoso, Creador de todos los seres vivos. En el quinto y sexto día de la creación, tú creaste peces en los mares, aves en el aire y animales en la tierra. Tú inspiraste a San Francisco de Asís para que considerara a todos los animales, como sus hermanos y hermanas. Siempre serás alabado, por toda la belleza de tu creación. Bendito seas, Dios Todopoderoso, en todas tus criaturas. Amén.